Fuerza tan desmesurada. Alguien se siente cuando muestra su gran poder. Al hijo del rey de los piratas. Yo soy guerrero, eres por Candy Eyes. Yo me quitré montaña siendo creado por bandidos. Hoy día sin razones, marcado por el destino. La sangre de Brody que lleve su recorrido. Hola, amigos, ¿cómo andan? Espero que bien ustedes parecen fascinarles este tipo de creepies, así que con el tiempo libre que tengo, me dediqué a hacer medio parte de la famosísima Creepypasta de por favor, abre la puerta a la segunda parte para los que ya leyeron las dos anteriores. Sabrán cómo acabó la historia y está la segunda parte guarda conexión, así que si no viste las dos anteriores. les sugiero que lo hagas para entender, no se preocupe, amigo. Estaré subiendo dos vídeos de esta misma semana pero vaya pregunta dejé un día importante para nosotros así no estaré pensando hacen muy pronto la sesión pregunta y en respuesta está un día para nosotros así disfruta el video ahora mismo hijo por favor ábreme tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto estamos muy lastimados por favor abre ayúdanos al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda. Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo. Esos realmente son mis padres. Necesitan ayuda, abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría, ¿no se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. ¿Tú los escuchaste? Esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán, y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. Hasta acá, llegamos en el miniserie. El vídeo por favor no, abres la puerta. Espero que te haya gustado en el video. Espero que les haya me entendido. Nos vemos la próxima. Que suba. Yo soy Mariana Hibler. ¿Qué te parecieron estas historias? Y si conoces alguna diferente, te invito a contárnoslo en la caja de comentarios. No olvides seguirnos en las redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla sin más que decir. Me despido yo soy la señora que cuenta las historias del terror nos vemos después. Sayonara. Nada ya decirle adiós.